Bienvenidos a el blog número 3 de Andrés Delgado Estamos en, una vez más en uno de nuestros capítulos sin guion uh, Me ven como estoy vestido porque ya es invierno Afuera está haciendo un sol hermoso Gracias a eso tenemos una buena iluminación hoy Pero estamos a cero grados Entonces estoy bastante bien vestido incluso dentro de la casa Porque no he prendido la calefacción um, El aire en nuestras casitas se vuelve un poco rancio Viejo y seco cuando prendo la calefacción Además que sale más barato para el, el, el mundo, el que simplemente use más capas. Ahorita me encuentran viendo un video sobre James Randi. Eso es lo que hago en mi tiempo libre. Me quedan 40 minutos de tiempo libre antes de mi próxima reunión. James Randi, eh, yo lo he conocido toda la vida porque es uno de los escépticos más influyentes que existe en internet. Él puso un premio donde daba una cantidad de dinero eh, bastante grande si alguien lograba comprobar ante sus ojos que existía algún evento, eh, ¿cómo se llama? Metafísico, sobrenatural, si tenían algún poder, y conforme fue ganando notoriedad, ese premio fue subiendo hasta, si no me equivoco, 100.000 mil o un millón de dólares, entonces todo el mundo lo conoce a James Randi, pero ahora mismo estoy viendo eh, una recopilación bastante breve en, el, en un canal de YouTube que se llama Rationality Rules sobre su vida, y en realidad está súper interesante porque resulta que es un genio, desde chiquito estuvo haciendo experimentos, uh, debido a que estaba en Canadá y aquí la legislación te permite ser edu educado en casa, él no iba a la escuela, sino que sencillamente iba a dar el examen y él se educaba solo, aparentemente los papás vieron que tenía un comportamiento bastante fuera de lo normal, y esa es la expresión adecuada, fuera de lo normal. Y lo llevaron a ser evaluados psicológicamente y descubrieron que tiene un IQ súper alto, más alto que el que tiene proyectado para Einstein. Y después de un tiempo él se dedicó a estudiar eh, magia, cómo hacer trucos de magia. Entonces él incluso eh, se presentaba como mago, hasta que un día les fue a una iglesia y se le ocurrió actuar como haría el, el pastor o como estaba haciendo en ese momento o quien sea que dirige esa, esa ceremonia religiosa que decía que leía las mentes y él empezó a emularle eh, y de, le fue tan bien que el, el, la, esta persona es, montó en ira y llamó a la policía y llamó a la policía y básicamente lo tuvieron preso cuatro horas y en esas cuatro horas Randy decidió que un día va a tener el suficiente prestigio y los medios para denunciar estos actos fraudulentos, si es que realmente son fraudulentos. El video está genial y bueno, voy a seguir viendo y les cuento. Decidí que ya que tengo la tecnología, les voy a mostrar lo que veo mientras veo. Dos segundos. That's 37 names and she also asked you if you could connect with any name beginning with an N or an L and you could not do so está hablando de una técnica que se llama cold, uh, cold reading en la que básicamente tú eh, te fijas en eh, edad, etnis, etnia, vestimenta, estatus social, tratas de inferir cosas y en base a esto, tú das la impresión de que realmente estás leyendo la mente hablando de las experiencias pasadas y en base a qué tan probable es que una persona conozca a alguien, qué sé yo si yo te digo, sí, y tuviste una experiencia desafortunada con alguien tiene su nombre, algo que ver con una N que empieza con N, un sonido de N, seguramente ustedes pueden conectar con al menos una persona, no sé si escogí la, la letra más apropiada pero a eso más o menos se refiere, eh, entonces aquí por ejemplo Randy hizo eso, Randy exhibió cómo funcionan esas cosas y luego hizo un análisis estadístico súper sencillo de del porcentaje de acierto. Throughout his career, Randy incessantly put his reputation on the line, with his educational foundation offering up to one million US dollars to anyone who... Ahí se estaba intoxicando, es un evento que se hace anualmente, ahorita, hasta ahora, y es que una vez al año, todos compran unas pastillitas homeopáticas y te tragas todas las que puedas tragarte. <risa> La idea es que te vas a intoxicar, porque en general cualquier medicamento tiene una dosis eh, terapéutica y una dosis tóxica. Entonces cuando tú tomas dosis tóxica obviamente hay efectos secundarios. Lo bueno de los medicamentos homeopáticos que son básicamente azúcar y que la dosis tóxica eh, es imposible de tragar, digamos, en un tiempo. <risa> no lo sé. Eh, pero bueno. Voy a acabar de ver el video y luego sigo haciendo esto. Under scientific testing could demonstrate el, el video parece ser un tributo a Randy porque Randy murió recientemente y... Hay algo que es muy interesante que dice uh, este man de Originality Rules eh, en el video y es que todo el talento que Jan, eh, James Randi tuvo para imitar a la gente que se aprovechaba de la gente más vulnerable, eh, como este pastor por ejemplo que tenía un, un audífono inalámbrico y que le decía a la gente cuál era su malestar, le llamaba por su nombre y luego le decía que Dios lo había curado. Y no sé cómo, pero ellos capturan, por ejemplo, el audio de la esposa leyendo cartas de oración que los feligreses escribían antes de, de ir a estas reuniones, ¿no es cierto? También habla de la importancia a veces de enseñar las cosas que, están, uh, que se hacen mal. Porque James Randi se dedicaba primero a decirte cómo, con inteligencia, tú puedes hacer cosas moralmente malas. Y después de eso te decía lo que realmente deberías, deberías hacer con, con ese talento Y lo hacía en la práctica Y eso es una característica clave de una persona que sabe enseñar bien Y eso es algo que yo le digo a Andre, a mi esposa, todo el tiempo Le digo, ¿sabes que alguien es un buen profesor? porque se detiene? A decirte primero cómo está mal Desde los videos que vemos en las recetas Hasta cualquier otra cosa Si es que quieren saber quién es un buen profesor Uh, pues vean, vean primero que les diga cómo se hace lo que sea que les está enseñando mal y van a ver que esa persona realmente sabe enseñar Un um, par de mensajes al final del video, uno es que la gente cuando se pone en esta posición escéptica respecto a las cosas usualmente es visto como el enemigo y como vivimos en un mundo en el que somos mitad racionalidad y mitad emoción usualmente cuando tú tomas esa postura las otras personas también como como alguien malo o como alguien que los está atacando y no es, no es raro que que vivas con eso <risa> aunque sabes que lo que estás haciendo es lo correcto ejemplo concreto por ejemplo cuando ocurrió uh, los primeros brotes de coronavirus recuerdo que acá y en ecuador mucha gente simplemente enfatizamos los problemas que había con algunas intervenciones que se estaban dando, eh, el dióxido de cloro es un ejemplo súper concreto donde queríamos evitar que se hagan daño y evidentemente lo que pasó fue eh, obvio después de que hubo mucha adopción de dióxido de cloro, eh, la gente no sólo que no se curaba de coronavirus, que se moría cuando se infectaba de coronavirus, sino que también cuando entraban al hospital esas personas tenían eh, heridas. En la, en la garganta estaba inflamada y eso hacía difícil que sea, que sea más difícil intubarle. Porque por más poco tóxico que sea, sí había algo de toxicidad al momento en que la gente se tragaba el dióxido de cloro, lo expulsaba en forma de gas y ese gas es tóxico y justamente tú lo expulsas por la garganta y es ahí el problema. Pero bueno, entonces, este video existe, el video que acabo de ver, porque a pesar de que hay este, esta retaliación hacia la gente escéptica, también hay eh, otro tipo de gratitud, aunque sea de una minoría o que sea de una mayoría más silenciosa, pero también existe este agradecimiento. Y él acaba con, con una frase de Randy que es habla sobre estar solo en la noche y Digamos que llama mucho el momento en que la gente religiosa está en sola en la noche antes de dormirse y se arrodilla en, en su cama para hacer una oración. Pero Randy lo que en cambio sugiere es que si es que estás viviendo la vida como deberías, deberías llegar a la noche y cerrar los ojos. Y dice, cuando cerras tus ojos por la, la última vez, si lo haces silenciosamente en la cama o como prefieras hacerlo, como yo lo hago, creo que sonreirás sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste mientras estuviste aquí, no vas a estar aquí más, pero lo que sea que hayas hecho va a durar más que tú y quedará detrás de ti, entonces, sí, bastante bonito y creo que va mucho con algo que yo he estado pensando mucho últimamente y es mi nueva ética de vida. <risa> eh, a ver, no ser religioso te deja un vacío existencial súper importante y no voy a mentir respecto a eso. Porque como dije, para mí, en la naturaleza humana están dos partes, la naturaleza racional y la naturaleza emocional. Y son partes complementarias. incluso desde la parte de la supervivencia, y es algo que yo no sé si les he comentado lo suficiente, pero nosotros los humanos necesitamos la parte racional para analizar los hechos de nuestro pasado y saber qué tan riesgoso puede ser eh, lo que nos suceda el día de hoy. Nosotros utilizamos la mente racional básicamente como un predictor de riesgo hacia el futuro en lo que se tiene que ver a la supervivencia. Pero la parte emocional es la que nos sostiene cuando no podemos predecir lo que va a pasar, en momentos de incertidumbre, como en ahora durante la pandemia o al inicio, porque ahora está un poco más clara la luz al final del túnel, pero cuando no sabes lo que va a pasar y la racionalidad no te da respuestas, Necesitas algo que te sostenga durante ese, ese tiempo Y esa emoción Es algo que simplemente sientes Cuando eres una persona creyente Que viene de Dios Pero cuando no eres una persona creyente Tienes un vacío emocional eh, Pero esa necesidad humana sigue ahí Y yo creo que esto Por eso me gustó tanto Es, es un poco como Una persona atea que no es mala, pero es atea eh, como ustedes son ateos de cualquier otra religión que no sea la suya rellena ese vacío existencial y es haciendo las cosas bien sabiendo que has hecho algo para mejorar tu alrededor a las personas que están ahí eh, a la naturaleza que te viene a nacer o lo que sea entonces les voy a contar de mi nueva ética resumiendo y mi nueva ética es que toda acción en mi vida. Idealmente, <risa> va a ser mitad un placer. O sea, yo voy a hacer cosas que yo disfrute, pero otra mitad va a ser una responsabilidad. O 70, 30, 80, 20, pero en fin, un equilibrio de esas dos cosas. Y he encontrado que cuando mis eh, fluctuaciones emocionales me hacen ver las cosas de una manera distinta, puedo decirme de una de esas dos cosas. Si me pregunto si debo hacer algo o no, me pregunto, ¿voy a obtener algo de esto? Si no, lo veo como una responsabilidad. Y aunque no logran esas dos partes complementarias de mi nueva ética, me han traído bastante alegría, especialmente cuando logro combinarlas. Y me ayuda mucho a tomar las decisiones que quiero tomar, porque Tengo un sistema de valores que, aunque no lo pueda definir como lo define la gente religiosa fácilmente, eh, digamos con atajos cognitivos, sé que lo tengo. Sé que siento que algo está bien o que algo está mal y que podría dejar un mundo mejor si tomo la responsabilidad de hacerlo. Y esto es lo que me gusta que lo que Randy concluye al final es algo similar a lo que yo he concluido eh, durante este tiempo. También quería hacer este video porque mucha gente piensa... Bueno, la verdad es que no quería hacer por ninguna razón. <risa> Pero ahora que lo pienso, creo que es bonito que la gente pueda ver que los ateos tienen esta necesidad emocional de hacer el bien tanto o más que una persona religiosa. Y que de hecho eh, resulta un poco más... Eh, es más costoso para una persona que no tiene atajos cognitivos fáciles donde yo puedo simplemente abrir un libro que me diga que está bien o que está mal, eh, donde cada acción debe ser sopesada en función de un riesgo real, que se yo, pero bueno, en resumen, eh, en resumen sí, estaría bueno agradecer a esa gente que, que a todo el mundo le fastidia, es bonito que estén entre nosotros. Eh,